Bien muchachos, hoy toca reaccionar, acaba de salir, está fresquito, recién salió del horno el nuevo teaser con la nueva temporada de Marvel Snap Es más, falta todavía creo que una hora y media más o menos para que salga la nueva temporada y ya lanzaron el video acá en YouTube Entonces hoy vamos a ver esto y vamos a ver desde, desde así calientito, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué, qué nos traen ahora, qué nos traen Bien muchachos, aquí estamos con toda la gente de chat Estamos en la transmisión en vivo, como ustedes ya saben Nos encuentran a mí y a toda la gente acá de lunes a viernes por las nochecitas ¿sí? Ahora sí, en la plataforma morada Ahora nos vamos a ver el, el teaser A ver, acá tenemos sonido y le damos Ya muchachos, acá... Hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. No he querido interrumpir el video. Justamente quería dejar que todo pase directamente para que lo puedan ir viendo. Pero acá vamos a ver rapidito algunas cositas. Eh, acá está Ben hablando primero. Y acá nos está mostrando algunos combos que hay para hacer con Modok. ¿Verdad? Sobre todo el, el poder de Morbius. Eh, Morbius, perdón. ¿No? Cómo se bufa bastante también al eliminar todas estas cartas. Interesante. Y también que podías hacer un combo con Strong Guy. ¿No? Y también al eliminar todas las cartas. Eh, de repente también tienes una América. Chávez que sacas al final y pues eh, con el Drácula la puedes, eh, como se dice, no, con el Drácula puedes eh, bostearlo al Drácula con al América Chávez, así que pues por ese lado se puede decir ahí que Modok nos da algunas alternativas, no, un poquito distintas de cómo poder buffar ciertos eh, personajes. Eh, después, él acá te está hablando también de que la película de Quantum Minion ya viene pronto y acá te dicen que hay un adelanto de cómo se ve Modok, que la verdad a mí no me convence mucho cómo se ve acá, me gusta más cómo se ve en la, en la imagen del juego en realidad y acá hay otra cosa interesante viejo, acá se vienen las, las locaciones nuevas, a ver dice la línea de tiempo sagrada, el primero en llenar esta ubicación eh, gets a copy of the opening hand consigue, o sea consigue copias de su de su mano, o sea, de, la, de las cartas que, con la que empezó el turno 1, ¿no? En este caso, de su de la mano que tiene en el de la mano con la que comenzó, ¿no? En este caso, seguro que deben ser copias de las cuatro cartas primeras con las que abre seguramente el turno, ¿verdad? El, el turno 1. Entonces, está interesante, dice el primero en llenar esta ubicación. Es como una especie de... Ah, es, ah ok, ok, ok. Ok, entonces, dice que es como un munger, entonces, la cosa... Eso quiere decir que todas las cartas de la mano entonces van a ser duplicadas. Eso es lo que me están diciendo. Pues si es así, pues igual, está genial. Está genial, está genial. Porque, claro, yo tampoco no le había sentido. ¿no? O sea, vas a terminar jugando todas las cartas con las cuales eh, muchas veces abriste la mano. Así que no hay mucho que copiar. Pero si te copia todo lo que tienes en la mano, pues ahí está. Listo, es como una munger ahí el efecto. Entonces, ah, y a veces entonces estaba en lo correcto. Entonces las tres primeras cartas con las que empezaste el juego. Claro, comienzas con el opening hand... Me parece que eso es, ¿no? Las tres primeras cartas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a clonar aparentemente. Pero si, claro, así las haya jugado, supongo que igual te las da. Pues si así las hayas jugado, igual te las da. Estaría, estaría, bueno, habría que ver cómo funciona la ubicación bien, ¿eh? Ya, a ver, de Quantum Realm, cuando, cuando juegas una carta aquí, su poder se va a 2. Oye, esto va a estar interesante para los mazos de cerebro 2, ¿eh? mazos Para los mazos de cerebro 2 va a estar muy interesante esto. Cuando juegas una carta aquí, eh, su poder se, re, se vuelve a dos, ¿verdad? Dos de poder, ok. Eh, acá tenemos las variantes de Steampunk, ¿no? Estilo Steampunk de, de Ant-Man, de, de Wasp también, genial. También acá está el de Modoc, muy bien. Acá tenemos todo el paquete completo. Oye, el carback me gusta, ¿eh? Ambos carbacks están muy bonitos, ¿eh? Los diseños y todo, esta vez han, se han mejorado con respecto al anterior. Ya, a ver, siguiente... Ya, acá viene lo bueno, viejo. Acá está lo chido, acá está lo chido. Acá está, a ver, primero es eh, Ghost. Vamos a quitar esto acá. Ya, la primera carta es Ghost, viejo. Tiene efecto continuo. Estas son las que están viniendo a la serie 5. Eh. Recuerden que todas las cartas buenas que están llegando, llegan directamente a la serie 5. Esto tiene efecto continuo y te dice que todas las cartas, eh, todas las cartas siempre se van a revelar al final, ¿no? Claro, eso es lo que dice, ¿no? Todas las cartas, your cards are always revealed last. Ahora, acá no sé si es que se refiere solamente dentro de la ubicación de donde está Ghost o es que es en todo el tablero, o sea, en las tres ubicaciones en total. Estaría interesante ver bien su interacción con Ghost, pero parece ser que como no especifica ubicación debe ser para todas las ubicaciones, ¿no? A ver, dice, Dare own reveal abilities, claro, incluso te dice acá... Que todas las cartas que se que activen su efecto de revelarse lo van a activar al final. O sea, esto de acá te asegura generalmente un Shang-Chi. ¿no? Ok, lo que te dice es que en todo el tablero serás, serás eh, último. Es como una mujer invisible, pero más este, ¿no? Como que más hasta más potente de repente, ¿no? Y con un menor coste, porque esto cuesta uno nada más. Ahora, ¿cuál es el problema de esta carta? Que pues obviamente va a haber un killmonger que se la pueda... Que se la pueda bajar rapidito, ¿no? Un Killmonger lo mata eso rápido. Tratar, digamos, de, de eliminarlo antes de que esto se pueda volver más fuerte en el, en el turno final, ¿no? Donde realmente su efecto es muy bueno ahí, ¿no? Así que está interesante. Pero acá lo que te dice es que las cartas siempre, o sea, acá es turno, turno tras turno, o sea, todo, cada turno, esta carta desde que tú la lanzas va a estar funcionando, o sea, no es como que es la mujer invisible que es al final todavía de la partida, no, esta vaina es turno tras turno, siempre vas a jugar al último, siempre vas a jugar al último, o sea, esta carta está muy bonita, solamente que hay que cuidarla nada más, ¿ya? Solamente hay que, hay que cuidarla nada más. A ver, acá viene Kang, viejo. Es una carta de coste 5 por 0 de poder. ¿Qué dice? Tiene un efecto de revelarse Y dice, mira lo que tu oponente hizo. Y luego reinicia el turno, pero sin Kang. A ver, eso quiere decir que si tu oponente te juega, por ejemplo, varias cartas en turno 5. Digamos que te juega, pues no sé, Profesor X, por ejemplo. Y te toma una ubicación. ¿Qué es lo que hace Kang? Simplemente... Eh, hacer como si eso no hubiese sucedido, ¿no? Supongo que el profesor X desaparece y es como si tuviesen un turno 5 donde no pasó nada, ¿no? Eh, está interesante, ¿ah? ¿eh? Claro, para Mr. Negative está muy bueno. Este Kang, al ser un 5-0, está muy bueno para Mr. Negative. Sobre todo que puedas reiniciar. Imagínate el turno final, ¿no? Eh, imagínate el turno final. Lo reinicias viejo. En el turno final puedes reiniciar este. Puedes reiniciar. Le puedes reiniciar todo. Claro, para turno final scan, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Por eso es que le ponen poder, poder cero, ¿no? Para que justamente, pues, no, no se vea tan roto. Porque así tuviese uno de poder. Y si estás ganando, es como una especie de, de líder, ¿no? Estás llevando la ventaja. Lo lanzas con ese más uno de poder y ya está, ¿no? Pero está bonito, ¿eh? Claro, pero reinicia el turno, no vuelve a aparecer... Claro, claro, claro, lo que dice es que reinicia el turno. Pero ahora, al reiniciar el turno desaparecen todas las cartas que el oponente jugó. O sea, esas cartas ya no las puede volver a lanzar de nuevo, supongo, ¿no? Es como que todo lo que lanzó fue, ¿verdad? Me imagino que debe ser así. ¿O es que todo lo, lo vuelve a, a, su, a, a lo que era antes? O sea, todas esas cartas que el oponente le había jugado, ¿tiene que jugarlas de nuevo? No creo, ¿no? No, no tendría mucho sentido así. O, o el sentido sería de que todo al final este... Es como que solamente perder el turno, nada más. Claro. Dónde se le va a volver a hacerla. Ah, claro, claro, claro. Porque están. Claro, es, es prácticamente como ganar un turno, ¿no? Dejar un turno en vacío. Es como saltarse un turno. Y el siguiente turno, tu oponente, como dice, ¿no? Probablemente no juegue lo mismo. Incluso hasta probablemente se le no llegue a robar alguna carta. Porque tendrá toda la mano llena, tal vez, ¿no? Está, está interesante. Ya, o sea, si las cartas del oponente permanecen eh, después de que Khan haya hecho su efecto. Pues está interesante lo que puede. Las cosas que se pueden hacer. Sobre todo con Mr. Negative. Que esta carta creo que va a ser muy codiciada por ese mazo. Eh. A ver, la siguiente carta que hay acá. Ya bueno, Sabu. Ya sabemos que esta carta va a ingresar a serie 5. Y me parece que ahí terminó todo, ¿verdad? Ya, acá. Están mandando también las nuevas variantes. Acá ven, pues, las variantes de. Bueno, Pixel, caray. Pero otra Pixel también de arjo yo, no, yo no entiendo qué les pasa, viejo, eh. Acá el, este canje está bonito. El, este Spectrum, ¿no? que es también este Steampunk, creo, ¿no? Está bueno el Spectrum ahí. Este Hall con su enchilada, viejo, ahí, para el taquito, ¿no? Pasándote el taco, no sé, pero bueno, ya. Lo han puesto al Hall. Te han puesto también a, a, este, a la mujer invisible también ahí, que también está bonito su arte. Pues esto todo este es cosmético nomás, pues. Todo este es cosmético, todo este es cosmético. Y acá acá viene otra cosa que acá te dice eh, Formas divertidas de poder jugar el modo de batalla. Dice acá, ¿no? Van a haber ahora opciones adicionales para poder para que escojas con tu amigo para poder jugar en este, modo de batalla amistosa. Y acá lo que te decían es. Los modos de batalla amistosa que vienen es el, el eh, batalla a costo, o sea prácticamente es cartas, tú decides, no cartas de coste 2, cartas de coste 3, cartas de coste 5, nada más, es lo único que se puede jugar, todo carta de coste 2, no pueden jugar cartas de coste 3, coste 1, no pueden jugar, así que tu mazo lo tienes que armar solamente en base a cartas de coste 2, eso es siempre y cuando se ponga de acuerdo, digamos, entre los amigos que van a hacer el duelo, ¿no? Después acá, a ver, qué interesante esto. Ah, dice los buenos versus los malos, que también son los villanos versus los héroes. También ese es temático. Que, oye, lo, o sea, ojalá que esto lo vayan a pasar a modo torneo después. Porque sería interesante hacer torneos temáticos, eh. Y que la gente, ahí la gente tiene que ser súper creativa también, viejo. ¿eh? Va a estar interesante lo. ¿Qué pasa que si, hace, si se hace un torneo de pares, por ejemplo? No solamente cartas pares o torneos de impares, solamente cartas impares. Qué interesante. Eh, después, ¿qué más hay acá? El Animal Mode también habían sacado. Que solamente eran puras bestias, nada más. <risa> ahí está la vaca. Ahí está la vaca Lola con su superure sensual ahí. Eh, ¿Qué más? Ahí tenemos. Eh, mira, solamente variantes, nada más te pide, ve. Solamente pues un torneo donde se juega. O un modo amistoso donde solamente se jueguen variantes. Esto sí no me. Eh, no sé. No es que sean esto. Eh, generalmente los que sean más ballenas son los que tienen más variantes. Y esos son los que van a poder eh, tener más opciones acá, ¿no? A ver, siguiente, acá. Acá tenemos eh, odd cost versus. Ah, claro, acá está eh, costos eh, impares versus pares, pues. Ya, esto también es interesante. Pares versus impares. E esto es lo que les estaba hablando. Mini Marvel Snap. Este mini Marvel Snap viene a ser de cartas de coste 4 a menos, creo, ¿no? Más de eso no puedes utilizar. Ok. Eso es algo de lo que quiso decir acá. Y el Infinity Mode viene a ser de cartas que han sido subidas hasta... O sea, que les ha sacado un Infinity Split, creo, ¿no? Que las, las llegaste hasta, el, hasta la mejora de infinito. Y a esas están habilitadas para que las puedas jugar. Así que está interesante esto. Y dice Ultimate Competitive, que esto de acá era. Que supuesto, A ver qué era. Ah. Claro, este también es interesante. Porque este modo de acá también lo que hace es que tú construyas el mazo. Eh, sabiendo de que tu oponente va a robar todas esas cartas, este, este modo de Weird World también está bueno, pero pues obviamente tú estás manejando la estrategia para que para arruinarle supuestamente, ¿no? Para pasarle esas cartas a tu oponente, ¿no? Está interesante esto, a ver. Y esta es la parte también que está, que está muy interesante: el Ban List Mode, que acá te está dando la chance de que puedas banear en total. Ban mode. ¿Cuántas cartas puedes banear en total? Mira, ve, el player, el jugador 1 banea 10 cartas, el jugador 2 banea también otras 10 cartas. Seguramente pueden coincidir entre los baneos ahí. Pero se supone que lo que te baneen a ti, pues... Eh, eso no lo puedes usar. Está interesante lo del, lo del player ban acá así que está, eso está buenísimo porque ese es un, un paso hacia adelante de lo que sería un modo torneo seguramente ya, y ahí te está diciendo él pues que le dejes las ideas y todo, dentro de lo que te puedo decir acá, de lo que hemos visto desde el comienzo prácticamente la presentación y todo me ha parecido mil veces mejor la presentación a lo que ha sido de lo de Sabu viejo, esta presentación al menos sí se ve que le han metido más, más punche, más cariño, más ganas, más inversión, hasta seguramente eso, y las nuevas cartas que están saliendo, no sé si ustedes les ha gustado pero a mí al menos Kang me parece una carta súper buena eh, que va a ser muy estratégica la de Ghost también está buenísima también que es para que todos jueguen siempre con, con menos prioridad, está buenísima me gusta, no sé, me gustaría saber sus opiniones también ustedes aquí en los comentarios, los pueden dejar en los que vean aquí el video de YouTube pero dentro de todo, las opciones que hay en modos de batalla amistosa que probablemente se van a trasladar a modo torneos las cartas que hay que están saliendo ahora en serie 5, ¿no? Eh, todas las cosas que han mostrado acá, bueno, las variantes que son un tema más cosmético no pero más que todo, los tipos de modo de juego que van a ver, está que lo hacen más interesante el juego, las nuevas ubicaciones que están saliendo también que hay que conocer un poquito más cómo va a ser la mecánica de, estas, de alguna de estas ubicaciones, pero después de todo, eh, a pesar de que modo no va a ser una gran carta así buenísima como lo que era Silver Surfer o, o lo era Sabu pues igual va a ser una carta de todas maneras que creo que va, nos va a dar al menos la chance de poder ver algunos combos bonitos así que muchachos, ya saben, estoy todos los días en mi canal de Youtube de lunes a viernes, en mi canal, perdón, en la plataforma morada de lunes a viernes, haciendo transmisiones en vivo, haciendo reacciones, videoreacciones como las que ustedes están viendo en estos momentos Acá, donde está toda la gente aquí en el chat Están seguramente saludando aquí en la, en la Línea del chat, están todos invitados A venir, es más eh, El día de hoy que estamos esperando la nueva temporada Pues estamos haciendo también, vamos a hacer un sorteito Más tarde algunas cositas eh, Donde va a haber pues este Donde muchos por ahí van a tener la posibilidad De poder ganar algo así que estamos Tratando de salir adelante con eso Pues agradeciendo a todos por estar aquí Ya sabes que si tienes cualquier duda o consulta, puedes también ir al canal de Discord, comando, tienes el enlace en la descripción de este video, así que sin ningún problema, todos, todos aquí te esperamos, y ¿eh? ya sabes, si quieres venir a la transmisión, estás más que bienvenido, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.